Thank you. en sistemas, se mete a gestión cultural y además un proceso de, de intervención cultural concreta en una región completa. Cuéntame cómo se da como esa, ese vínculo, ciencias duras y, y gestión cultural. Sí, mira, para mí fue todo un cambio en el momento de que yo empecé a estudiar ingeniería. ¿no? Es una larga historia de por qué estudié primero ingeniería, pero... Este, te comento, eh, mis papás quieren que yo fuera ingeniero. Entonces fue una presión familiar de que estudiara algo de ciencias duras a, a buscar algo de ciencias sociales. Y ¿no? todo lo que estoy llevando ahorita en estudios multiculturales. Entonces pues uno por darle gusto a los papás a veces y como uno no tiene a veces mmm, que te vayan induciendo dónde tienes que estudiar o que vean tus aptitudes este, a lo que más te puedas enfocar pues yo decidí hacerle caso a mis papás, ¿no? Y pues, quiera uno o no, pues al principio me resultó muy difícil porque yo vengo de, de, una, de un municipio muy chico que es Tizapán el Alto, que está en la ribera de Chapala, y, y al momento de llegar a la ciudad, pues yo jamás había vivido solo, entonces es un cambio muy drástico del pueblo a la ciudad, ¿no? Entonces, la vida en los camiones, me perdí, a veces la primera semana fue un caos, ¿no? Entonces, pues aguanté y me empezó a gustar, ¿no?, lo que estuve haciendo, que era uno, ¿no?, y trabajé, pero después, eh, al momento de salir y estuve elaborando en cuestiones de electrónica y por las empresas este, que están por ahí de Siemens, Hitachi, IBM, etc., pues vi que pues, prácticamente no era lo mío, ¿no? Entonces me devolví a mi pueblo, eh, luego emigré a los Estados Unidos y pues no veía qué onda, ¿no? Y a mí siempre me ha apasionado mucho ciertos aspectos de la cultura, ¿no? Uh -huh. Pero siempre los hacía de lado porque decía, pues, no, pues ahí si tú te vas a trabajar con la cultura, pues te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces, esa era como la cosa, ¿no? Y pues, por azar del destino, me metí a internet y di con una página de una universidad, Universidad de las Tiénaga del Estado de Michoacán de Ocampo, ubicada en Juan. Isaguayo es una región que está ubicada más o menos como a una hora de donde yo vivo. Y dije, pues vamos a ver qué ¿no? Ya tenía más o menos como cuatro años que me ha salido de la ingeniería y pues no quería dejar parar, pues, ¿no? Entonces siempre he sido como que era estudiar y seguir los libros, a mí me encanta. Entonces dije, pues vamos a seguir, ¿no? No quiero estar parado. Ajá. Y pues sí, di ahí con, con la universidad, pero yo quería buscar una ingeniería otra vez, ¿no? Y porque yo dije, pues, aquí pues, hay ingeniería en, en energía, este, genómica alimentaria, este, estudios multiculturales y otras este, carreras por allí. Y resulta ser de que pues, me inscribí en energía. ¿no? Hice mi, mi formación básica en el primer semestre, este, pues todo bien. ¿no? Y en el segundo semestre conocí al profesor Ignacio Moreno Nava que nos hizo favor de llevarnos a una visita guiada al Colmich, uh -huh. a Zamora. Y pues ahí nos, nos dieron un recorrido, ya nos dijeron las carreras de maestría que había allí. Entonces pues, nos hablaron pues, de que el te pagaba ahí por hacer tu maestría y que dicen, no, pues aquí tenemos la maestría en arqueología. Dije, ah, pues era lo que yo siempre había querido, ¿no? Dije yo, ¿y pues cómo se puede entrar a esta maestría? Y ya nos dicen, pues que la de estudios multiculturales nos daba, este, tenía el perfil para poder acceder a la maestría en arqueología. Dije yo, que que Ay, a ver, pero cuéntame una cosa, o sea, eres ingeniero con vocación de arqueólogo, de gestor cultural, de paleontólogo, ¿cómo, cómo en ese momento que estuviste en Michoacán, uh -huh. en el colegio Michoacán, reconociste que tú querías que tu onda era la arqueología? Es que desde niño yo siempre andaba, pues mis papás eh, al principio fueron agricultores, pues pasaron a ser comerciantes, pero yo trabajé en el campo como desde los 7 a los 12 años, 13 años más o menos, ¿no? Entonces era estudiar en la, en la secundaria, en la primaria y por las tardes yo me iba con mis padres al, al campo, ¿no? Uh -huh. Este, y pues a mí me gustaba siempre estar buscando pues, que los pedacitos de ollita, que los monitos ¿no? entonces Tizapán es un campo muy amplio de una zona arqueológica muy importante donde no se han hecho estudios este, científicos de investigación allí en la zona ¿no? entonces es una zona virgen entonces a mí siempre me llama mucho la atención no veía programas ahí de, de, que salían en la televisión las películas que nos ponían en la, en la escuela de Discovery Channel, National Geographic este, agarraba revistas que había en la biblioteca, ¿no? uh -huh. Pero pues es lo mismo, ¿no? No tenemos la posibilidad, no tenemos la posibilidad económica de yo irme al distrito para estudiar arqueología, ¿no? Uh -huh. Pero yo, mi papá decía, pues por qué te vas a ir para allá si eso no, no sirve. Entonces era lo mismo, ¿no? y siempre fue como de niño, este los, los dinosaurios, la arqueología, ¿no? Aunque son dos ramas científicas totalmente diferentes, ¿no? La arqueología y la paleontología. Así que todos los caminos te llevaban a lo mismo. Sí, pero.. <risa> Me gustaría que nos, nos contaras un poco, y, y, y me gustó mucho cómo luego compartiste en, en tu ponencia, cómo, cómo viviste este proceso de articulación de, de, de la, del el hecho, la intervención, la causa el efecto, y luego, desde mi punto de vista como académica, haces como este análisis, esta serendipia de encontré, ah, ok, yo andaba buscando una cosa y encontré otra, ¿no? Uh -huh. O yo no andaba buscando a los funcionarios y luego ellos llegaron. O primero yo busqué a Lina y el Lina este, nunca me abrió la puerta, pero sin embargo, el Lina abrió la puerta de manera indirecta por otros procesos. Cuéntame con esas herramientas que tuviste de haber vivido en Estados Unidos, de haber estudiado ingeniería, de haber estudiado, iniciado la otra ingeniería y luego estar en estudios multiculturales. ¿Cómo has vivido y cómo has ido procesando esas vivencias en el proceso de intervención sociocultural que hiciste con, con, con los niños, con los maestros, con los regidores de cultura y, y ahora sí que cómo llegaste hasta donde estás en este momento? Muy bien. Pues mira, que, que sí fue un proceso, es un proceso largo, todavía estamos en, en trabajo, pero al principio de que empezamos con, con este proyecto, pues fue por azares del destino, ¿no? Como comentaba ahí en la, en la ponencia, de que una noticia desarmaralló este, totalmente un campo inexplorado, ¿no?, de la paleontología, este, y al empezar, este, a, a mover, eh, lo que se había encontrado, de, de ver la riqueza que tenemos en Chapala de, de patrimonio paleontológico, pues vimos de que pues, tenemos que, que sacar esto a la luz, ¿no? pero también cuidando de que si nosotros este, esta información pues, llega a saberse de, de, de, de, de qué es lo que tenemos ahí, pues se empieza a hacer un saqueo tremendo, ¿no? entonces hay que cuidar mucho la información. Y pues comentaba de que se tuvo que intervenir con la Universidad de la Ciénaga primero, que nos abieran los espacios ¿no? para, para ver qué se podía hacer, porque no tenemos gente cercana ni en la Universidad de San Nicolás de ni Hidalgo, ni más adelante, que esté mucho relacionado con la paleontología. Entonces, y el INA, que también tarda en, en, en llegar ¿no? o acudir, si no se descubre una pirámide o no tenemos un, una obra monumental, pues, pues no va, no, o sea, no, no ve por cinco o seis piezas. ¿no? entonces ¿Qué podíamos hacer? Si, si interveníamos por nosotros mismos, podríamos infligir en leyes. ¿no? Entonces, esperar a la lina pues es esperar una eternidad. Entonces, se tiene que hacer un rompimiento, se tiene que actuar, actuar, a este, pero concienzudamente de que no debemos de hacer ciertas cosas tampoco. Entonces, es la iniciativa más que nada también eso, ¿no? de, de crear un plan estratégico de lo que tenemos que hacer y en eso pues las vinculaciones, no si uno no, no se mueve y nada pues no sucede nada y en este caso pues el Museo de Paleontología de la Ciudad de Guadalajara nos abrió las puertas ¿no? y ellos contentísimos ¿no? de, de, de ver que iniciativas propias de universidades y eh, de los chavos principalmente de que se están interesando en este campo que ni siquiera mm, ni se conoce pues están iniciando no y, y ellos vinieron fascinados de lo que estábamos haciendo este, se pusieron este, las pilas aquí con nosotros para darnos los talleres entonces nos, eh, los seguimos invitando y ellos vienen con mucho gusto a la universidad a seguir este, preparándonos a todos nosotros y, y bueno, platicar esto con las autoridades y la gente competente que sabe de este patrimonio pues es fácil, ¿no? ellos te entienden y te solucionan las cosas y te orientan y te dan consejos pero cuando tú llegas a las autoridades municipales de cultura y quieres exponer lo que tú traes para proponerlo para beneficio de la comunidad y que se vayan apropiando de un patrimonio que se desconoce y crear esa estrategia para apropiación, pues es lo más difícil, pero más difícil pues, es eh, hacer hincapié a las autoridades de que eso se debe de cuidar. Pero pues no tienen conocimiento sobre eso, ¿no? Es muy difícil abordar a, a personas que que le dan prioridad a otras cosas o que están en la Secretaría de Cultura del municipio que, pues que no tienen una formación con la cultura ¿no? y, y que simplemente llegan a, a esas instancias um, por relleno. O sea, siempre la, estas oficinas de cultura en los municipios se proponen personas que por último, ¿no? O sea, a ti te falta, ¿quién falta de cargo, no? Pues fulano, pues hay que ponerlo allí eh, para que rellene el lugar. Entonces, pues ahí tú ya, muévete tú solo, ¿no? Entonces echan a perder convocatorias que salen para los municipios con muy buenas aportaciones financieras para promover museos de sitio, este, comprar este, museografía, hacer recorridos para los, Niños que eran talleres, etc. ¿no? Muchísimas cosas que se pueden hacer, pero se pierden. ¿no? Entonces cuando uno va a decir, sabes qué, Pues tengo esta propuesta para un proyecto y tengo esto que estamos trabajando e investigando, pues es que yo no sé. Y pues es cuando te da un, un, un, el corazón de decir, ay, pues cómo le digo. no Y por más que le busques y revuelques de cómo decirle las cosas, no se puede, es bien difícil. Hay que hacer una, un, un concurso de la reina del, de la zona paleontológica, ¿no? Algo así. Sí, lo que te decía. Un concurso de belleza. Es que, que se le da mucha prioridad siempre a, a otras cosas, ¿no? De, no, pues es que ya destiné todo de... y así pasó, ¿no? De que destinan todo para la señorita belleza de verano, otoño-invierno. No, solo ¿Cómo no caer en el desencanto? O sea, explícame esa parte, o ¿cómo la vives? Es, es, creo que tú podrías tener una reunión de promotores y gestores culturales y todos van a tener su anécdota del desencanto y el fracaso y el hostigamiento. Sí. Y, y, y tú también, lo, pero es ¿cómo no caer en el...? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué articulaste...? Sí, ¿cómo lo vimos? Sí, mira, eh, este trabajo de paleontología fue mi primer, es mi hijo, ¿no? Fue mi primer trabajo de gestión que hice eh, y prácticamente pues íbamos compuesto las pilas, ¿no? Me llevé ahí a, a profesor Ignacio, ¿sabe qué? Acompáñame a ti, zapam, vamos a, a proponer eso, ¿no? Pero no solamente yo ese proyecto, ¿no? Eh, te comento rápido, llevamos con unos cuatro proyectos que tenemos hecho. Llevaba una radiodifusora comunitaria para Tizapan el Alto, este, proyectos de arqueología, de investigación, vinculación con la Sociedad Michoacana de Historia, Arqueología y Geografía. Y pues no, pues no se pudo vincular ninguno. Entonces, pues, lógicamente pues sí me sentí algo mal porque nos dijeron que después nos iban a llamar para hacer una cita con el. El presidente municipal, uh -huh. este, y ya van a salir de, de su... Sí, ya, se van. ya se van, pues este, este año ya son las elecciones, salen este año, y pues aún seguimos esperando la llamada, que uh -huh. nunca llegó. Pero siempre ha sido muy positivo, ¿no? Creo que si las cosas no se apuntalan por un lado, salen por el otro, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando nosotros les ofrecimos el trabajo de paleontología fue los inicios, ¿no? Y, y dije yo, no, pues esto tiene que avanzar, ¿no? Entonces... Las oportunidades salieron. Les comentaba ayer, ¿no? una cosa apuntaba a otra y luego otra a otra. Y nos vinculamos con universidades extranjeras, ¿no? la Universidad de Florida. Estuvimos trabajando con universidades de Michoacán. Este, ahorita ya tenemos, que me faltó mencionar ayer, porque ya no hubo tiempo, pero ya este, se acercaron agentes de linda eh, y ya nos invitaron como al observatorio cultural donde estoy integrado hacer como un órgano coadyuvante con el INA. Entonces pues ya fue un pues un avance, ¿no? Pero eso se, también se logró como algo esporádico porque el INA pues no llega a la zona así, pues nomás por al azar, ¿no? Se estuvieron haciendo una serie de excavaciones por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces en esas excavaciones, pues se cita el INA porque eh, por si sale algo allí, porque es una zona muy rica donde estamos nosotros en la zona tiene cuestiones arqueológicas. entonces pues hay que ver dónde van a escarbar, porque si tumban algo interesante, pues tenemos que registrarlo. ¿no? Entonces ellos se contactaron con, con el coordinador del observatorio y dijeron no saben qué, pues queremos saber qué están haciendo. Y pues ahí ya se formó un enlace directo con el INE, entonces pues ya, ya estamos en algo más, más bueno. Bueno, ahora sí como que tendríamos que haber ido desde el principio. Cuéntanos del proyecto específicamente en qué consiste, en qué fase están, este, uh -huh. en... ¿Cuáles son las acciones de futuro? Pues mira, ahorita el, el proyecto eh, está en desarrollo todavía. Eh, tenemos trabajo por, para unos siete años. Uh, lo que estamos haciendo ahorita eh, en las etapas de, de, de inicio fue, eh, primero que nada, formar eh, informantes dentro de las comunidades de la Ribera de Chapala, de lo que es de la zona de Tuzcueca, de que es Jalisco. Pasamos a Tuzcueca. Eh, Mismaloya, Tizapán, Tepehuaje, mmm, eh, sí, Elegido Modelo, y ya brincamos a la zona de Michoacán que es Palo Alto, Cojumatlán, Petatán, Zaguayo, Jiquilpan, Venustiano Carranza y Briseñas. Entonces, todas esas zonas es donde se va a empezar a trabajar el proyecto para hacer rescate paleontológico. Entonces, lo primero que se, se trató de hacer es de que con los talleres que se ofertado, ofertamos dentro de la Universidad de la Ciénaga con el Museo de Paleontología, fue crear informantes en estas comunidades para que ellos, al, como conocer la comunidad y nosotros no podíamos abarcar todas esas comunidades, pues estuvieran en constante comunicación con nosotros y empezaran a trabajar con toda la población. Entonces, si uno le platica al señor si estas cosas, pues luego, luego mucha gente se interesa, ¿no? entonces va llegando la información solita, solita. Entonces, toda esa información se fue acumulando y pues primeramente pues archivó todo eso, ¿no? Posteriormente vimos de que pues dentro de los informantes que nos decían pues los niños eran lo mejorcito, que nos aportaban más cosas. Entonces, Decidimos atacar al público infantil con talleres infantiles de paleontología. Uh -huh. eh, te comento rápido, hacemos una temática de, con los niños muy padre, porque acercamos la ciencia de la paleontología de una manera el, lúdico, pedagógico. Uh -huh. este, las, las, los trabajos que hacemos es como, hacemos una especie de arenero para colocar ciertas réplicas de fósiles. En. ¿no? entonces hacemos que por un día ellos sean paleontólogos ¿no? hasta los, les ponemos sus gorros, sus chalecos, les, les instalamos su, su fajo con sus brochas, picos y palas ¿no? entonces eso es lo motivante para ellos ¿no? porque a, a futuro podemos estar creando conciencia de que esas ciencias sí están a, a la mano de ellos ¿no? y no solamente se quedan en, en que lo pueden ver en solamente en revistas ¿no? y ni siquiera en los libros de texto aparecen ¿no? o sea, los de fósiles son dos hojas de lo que se habla de fósiles ¿no? Pero si tú estás acercando a estas ciencias, posiblemente estás creando un futuro paleontólogo, o ¿no? un futuro arqueólogo. Y bueno, después de trabajar con los niños, este, pues el proyecto no paró allí. Después nos invitó la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán a participar en una semana de las ciencias, llevando los mismos talleres y pues eso también me iba a servir para llevar, este, que, bueno, más bien... Eh, hacer nuevos enlaces con nuevos informantes en otras zonas que nosotros desconocíamos. <coughs> Atendimos más de mil niños en los talleres que dimos en la Semana de Ciencias y pues de allí nos vinculamos con otras instituciones que nos sirvieron para nosotros todo el material que estábamos recuperando en cuestión paleontológica, eh, nos ayudaran a, a saber de, a qué pertenecían, qué eran los fósiles que teníamos, ¿no? eh, porque nosotros... No, no podemos hacer ese tipo de trabajo, no somos paleontólogos. Entonces esas vinculaciones con otras universidades pues están generando ahorita un aporte extra para la información que, que, que se tiene del lago. no, eh, Muchísimos fósiles y aparte de todo esto desde que no solamente llegaba información de fósiles, ¿no? sino también de este, sitios arqueológicos muy importantes Lina no tiene registrado, ¿no? entonces prácticamente esos sitios están en peligro de extinción por nosotros mismos, ¿no? nuestros semejantes, entonces nosotros al hacer los recorridos pues, nos damos cuenta de que estamos documentando algo que posiblemente va a desaparecer en dos o tres años, ¿no? entonces ya prácticamente eh, decía que estamos haciendo ya chamba de Lina, pero pues nosotros documentando todo ¿no? a, nos, a, a, a lo que podemos. Este, Claro, claro o sea, también hacemos cuestiones técnicas de, de, de documentación, pero pues sí nos falta mucho, ¿no? Y estamos aprendiendo de todo un poco, le hacemos a la arqueología, le hacemos a la paleontología, y todo. Entonces, ¿Nos compartiste la ponencia lo del museo, ese pequeño museo? ¿Cómo ah, fue eso? Ok, en La Pano Michoacán, este, es una población realmente pequeña, pero de historia, o sea, es algo muy grande, ¿no? es cuna de los insurgentes, tenemos una zona rica en cuestión este, prehispánica, eh, de historia revolucionaria también, de los cristeros, ¿no? pero de zona paleontológica, y cerca de La Palma, Michoacán, se encuentra este, una región que se le conoce como Las Candelas. Yo creo, sin temor a equivocarme, que se encuentra por ahí uno de los... de los... este Muros naturales o una galería natural de más de 600 petrograbados, eh, podemos decir prehistóricos, o sea, son muy antiguos, no son prehispánicos, uh -huh. eh, y que no están documentados, ¿no? Entonces, eso es como un incipiente, entonces no se da a conocer mucho eso, pero este, es una zona muy importante. Y ahí en el sitio la gente ha hecho recolección también de fósiles, ¿no? pero eso ha sido más por iniciativa del, del profesor este, Gabriel Montes, que es el encargado de la Casa de la Cultura de La Palma y el encargado del museo, eh, hacer recolección de fósiles y ver que ese patrimonio pues pueda traer turismo, no, no solamente la cuestión de investigación, sino el turismo pues lógicamente también sirve pues, para la misma comunidad. ¿no? Eh, y se bajó un recurso muy bueno para su instauración del, del sitio, del museo, y pues ya se está, ahorita está en proceso de construcción. Entonces, eh, platicar de, de cómo se estuvo conformando la brigada ahí es algo muy interesante, muy largo de explicar, pero sí se conjuntó un grupo de gente a trabajar ahí con, con el profesor, y el profesor mueve no mucha gente, no es muy amiguero, entonces ahí la comunidad, como está chiquita, pues ahí todos se conocen. Entonces, al momento de estar haciendo sus brigadas, pues, recuperaron cosas increíbles, ¿no? Se Ajá. tienen cosas que no se tienen ni siquiera en el Museo de Planetología de Guadalajara. Entonces, fue un primer este buen ejemplo de que sí se puede aterrizar el, los proyectos ¿no? que estamos Ajá. haciendo y cosa que pudiéramos hacer en casi todas las poblaciones municipales de, del lago de Chapal. Pero pues falta ese plus que nos deben de dar las mismas autoridades municipales, ¿no? Que fue lo que... Más estas cuestiones ¿Tú apoyaste o sea. para que se bajara el recurso? Ah, en este caso no, el que fue, fue encargado fue el maestro Gabriel Montes, Ajá. que se encargó de bajar la como, gestión. Como gestor cultural, ¿cuál es tu labor ahí? ¿Cuál fue tu labor? Visualízalo sobre todo si tú tuvieras que compartirle a un chico que quiere estudiar en la Ciénaga Multiculturalidad o en la licenciatura en Gestión Cultural, eh, eh, este, la quisiera estudiar, ¿cuál es ese perfil? O sea, ¿qué hace ese gestor que aparentemente es, tú, tú me estás compartiendo lo que ocurrió con, con ese profesor, en esta comunidad, con ese museo, pero es, ¿cuál fue tu papel exactamente? Trata de, de verte desde fuera, ¿qué hiciste? Pues bueno, mira, lo que uno aporta es ese, como dar a entender pues de que el patrimonio fósil es importante, ¿no? O sea, quizás no me vi este, involucrado pues en procesos de gestión, de bajar dinero sin montos, ¿no? Pero sí hemos aportado mucho nosotros con todos esos contactos para la catalogación de los fósiles, ¿no? Y qué es lo importante, o sea, también exponer una pieza y pues sin sí, saber qué es, pues... Pones la información Estamos la mano, poniendo casi la socializas. Exactamente. Ajá. Entonces, eso yo creo que sería mi aporte de lo que hemos estado haciendo por allá. Das confianza. Exacto, sí. Y te deben de tener confianza. Exacto. Yo, he hecho, sí. soy muy amistoso, yo tengo esa facilidad de, de, de... ¿Ese es un perfil importante de un gestor? No, claro que sí. ¿no? <risa> hay que tener mucho tacto con las personas, no hay que saber Ajá. llegarle sí. a ciertos personas de una manera a otros de otra entonces hay que ser un poco mediáticos con todas las personas sí Ajá. y y saber cómo, cómo llegarles buscarles su ¿no? modo sí pero todos tienen su modo no yo creo que una sonrisa a todos les despiertas confianza <risa> este, hacia dónde vas ahora pues ahorita con el proyecto el proyecto este pues estamos ahorita con lo de Lina uh -huh. estamos este, todavía con la gestión del órgano coadyuvante este, y pues ahorita lo que, lo que vamos a hacer este, es terminar los proyectos que tenemos pendientes con lo que es un documental que se llama Rastros del Ayer en donde vamos a exponer parte de los sitios paleontológicos y arqueológicos de la Ciénega y el otro es terminar los talleres infantiles que tenemos con PACNIC Jalisco del año pasado que se están llevando a Antizapán el Alto, que se van a llevar a otras partes de la ribera de Chapala, de los otros municipios, es terminar eso, y sacar nuestro, sería por así nuestra primer bebé de publicación, que es con lo del documental, se va a generar un material impreso acerca de fósiles y patrimonio arqueológico, y esas son ahorita como nuestras metas a, a proximidad para el mes de, de julio, que es lo que tenemos que terminar. ¿Cuándo terminas la carrera? Termino dentro de un año, es cuando termino mi licenciatura y pues esperando a ver si puedo acceder a alguna maestría también. ¿En qué sería la maestría? Ay, pues, <ríe> me gustan muchas cosas, ¿no? Esta parte de la gestión pues a mí me encanta, ¿no? Me ha dado muchas satisfacciones personales, eh, profesionales, pero también me gusta mucho trabajar con tradiciones, folclore, literario todo eso, ¿no? es lo que estoy haciendo, de hecho, mi, mi tesis, trabajo en lo que es el juguete popular mexicano, uh -huh. y bueno, también me voy en junio a hacer una... Este, residencia de verano por allá en Guanajuato con un profesor que trabaja todo lo de cuento popular pero pues ahora sí donde se me abran las puertas de ¿no? esa gestión <risas> cultural o de, de, de, de tradiciones y folclore que esa maestría se encuentra en Cornish y en Samoa pero a ver qué, qué es lo que pasaría ¿no?